¿Qué mejor manera de comenzar un video de comida por Costa Rica que probando sus... Nacional, El gallo pinto Con una variante, ok, muy sus Que me dicen que se llama tala, tala, tala, tala Por favor calen esta obra de arte, se las voy a escribir Sobre una caca proceden a poner una de torta de caca Ok, el huevo así como hecho omelet, Extendido en tortilla Después sobre eso ponen lo que es el gallo pinto como tal Que es arroz con, arroz con frijoles Con sus Encima de eso le ponen caca sí, y lo mejor de todo es que esta comida, que la verdad a mí se me hace muy completa, cuesta 1,300 colones, que viene siendo poquito más de 2,000 dólares. Yo creo que vamos a quedar bien llenitos. Lo vamos a acompañar con un agua. ¡Wow! Mejor descrito imposible. Se venden huevos de gallo. Oigan, ya no sé qué me da más curiosidad, si el huevo de tortuga o las caldosas. Probemos. Es una caca.